Más historias en la Fundación Cristianos en la Gloria. Hola, mis hermanos de Cristianos en la Gloria Fundación. Hoy, otro día más, aquí en otro lugar que el Señor nos ha traído para dar las buenas nuevas terrenas en los cielos. Y algo muy importante que hemos traído también eh, ropa para aquellas personas que realmente lo necesitan, en el nombre poderoso de Jesucristo. El Señor nos ha traído a este hermoso lugar para que... Para que seamos esa luz en las tinieblas, esa sal en el mundo. Y, y en poco vamos a compartirte más de lo que vamos a hacer aquí en Cruceros en la Gloria, Fundación para la Gloria y la Honra del Señor. Bendiciones. En este momento la gente se estaba preparando para recibir la palabra de Dios y queríamos darle la gloria y la honra a nuestro amado Padre Celestial. Yo sé que eso no es una casualidad que estemos aquí. Todo tiene un propósito. Si, tú estás, si estás aquí es porque el Señor te ha traído con un gran propósito no únicamente para recibir una prenda sino para recibir una palabra en lo más profundo de tu corazón el señor como decía el pastor Henderson nos da una oportunidad de abrir nuestros ojos y ese abrir de ojos era para que digamos una palabra a través del pastor 100 millones, millones de pesos, hay camas que de, del valor que usted no se imagina le meten oro, diamante todo lo que usted no se imagina y sabe que puede pasar, que aunque tenga esa cama cara no pueden dormir muchas veces y tienen que usar pastillas para dormir, toparse para poder dormir y sentir un sueño. Puede comprar el dinero, una cama, pero no el sueño. Puede comprar un libro, pero no el cerebro. Puede comprar comida, pero no el apetito. Puede comprar una casa, pero no un hogar. Medicina, pero no salud. Lujo, pero no cultura entretenimiento pero no felicidad ¿sabe cuánta gente hoy tiene todo todo en la vida pero no tiene felicidad se sienten infelices escucha puede comprar con todo el respeto de los demás un amuleto o un crucifijo o algo pero no puede comprar un salvador porque ese salvador Dios lo envió a la cruz gratuitamente. Veamos el agradecimiento de las personas y cómo seleccionaban su ropa. Y vamos a dar unos testimonios de la alegría y el gozo que hizo en este día el Señor. Bueno, estamos, estamos con Nidia y vamos a celebrar algunas preguntas. Nidia. Eh, ¿Cómo te sientes después de re haber recibido este mensaje de Dios? Contenta. Contentísima y a recibir ese saquito que tienes puesto. Contenta porque ya, ya no siento frío. Bueno, lo que el señor, el señor ya te cubrió, te está dando calor. ¿Qué les puedes decir a esas personas que se están viendo ahorita y te están y están diciendo que Dios no existe? ¿Qué les puedes decir a esas personas? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿Y qué más les puedes decir? A esos jóvenes que dicen No, yo yo no lo no, no creo en Dios Y tú ahorita estás ¿Qué quieres decirle a ellos? Que existe eh, Que Dios existe Que en él, en Él Que leen la palabra de Dios Muy bien Y, y de la palabra que recibiste hoy Pues ¿Qué es lo que rescatas hoy? Pues muchas bendiciones, muchas bendiciones para mí. ¿Necesitabas esa palabra hoy? Te vas diferente, ¿cierto? Sí. Qué gozo. Y, qué, y tienes familia, ¿eres mamá? Mi mamá es. ¿Y es tu mamá? Y yo soy la hija. ¿Tú eres la hija? Sí. Mamá, hija. Sí. <ríe> ¿Y qué, cómo te sientes? Eh, bien, bien, contenta. ¿Estás para una cirugía o qué? No, era para una juguita, pero yo no me la sacaron. Jamás. Oh, ya. Pero bueno, ¿y, ¿y de dónde eres? ¿De qué parte de Colombia? Eh, de Gniria. ¿Gniria? Sí. Amén, ah, amén, amén, ¿Y cómo te has sentido aquí en Bogotá? Bien. Bien, sí. mucho frío, ¿cierto? Pero sí, sí. bueno, bueno, ya tienes calor muchas gracias por, por esta entrevista. Que Dios te continúe bendiciendo no al Señor. Todo esto siempre lo vamos a acreditar a Dios porque es lo que hace. Nosotros somos esos, esos instrumentos. Pero te agradezco por este momento y que Dios te continúe bendiciendo. Amén. Y también queremos compartir otro testimonio para todas las personas que ayudan. En Cristianos en la Gloria en la primera pregunta que te voy a hacer, ¿cómo te llamas? Isabel López Isabel ¿cómo, qué, ¿Qué tal esa palabra que recibiste hoy de Dios? Maravillosa Maravillosa. Amo a, Dios a Dios. ¿Con todo tu corazón? Con todo mi corazón ¿Qué quieres decirle a todas las personas que te van a ver? Sí. ¿Qué quieres bueno, decirle? Que amen a Dios y que les entreguen a Él por completo que Crean en Él ¿Por y, ¿por ¿Y por qué? Porque en mí hay una experiencia muy grande Hace 32 años me cae en el parte mi columna de los El mismo médico me dijo no es que no me esperara porque no iba a caminar. Tengo 69 años. ¿Y ¿Será que es verdad lo que dijeron? No, estoy muy bien. ¿Está ¿Y si ve toda la biografía y eso que tengo? ¿Qué decir lo que puede hacer de ti? Porque tengo un poco de miedo. en mi Sí. ¿Y qué le puedes decir a esos jóvenes, a esas, a esas madres, a sus padres? Creen en Dios y creen en el de Y aquellos que se han apartado de Dios, ¿qué les puedes decir a ellos? Que regresen a Dios con mamá cama nada más bueno. Que sean convencidos. Amén para todos y lo Me critican mucho porque yo entro a una iglesia y mi no y yo voy. Entonces me dicen, no, hay un equipo que dice que un video va a alegrarse por corazón cuando todas las iglesias. Y que porque es iglesia donde me invite este corazón dispuesto, ¿de todos Amén. Elizabeth, gracias por esta entrevista. Que dios te bendiga. Gracias a dios. Que crean en él y que sigan sus mandamientos le va a ir muy bien. Amén. Hubo un rey en la historia llamado Nabucodonosor y voy a terminar aquí, por favor, un minuto más. Nabucodonosor, ¿sabe qué dijo? he construido este reino es mío es, es, es obra de mis manos esto es mi grandeza saben qué están haciendo ellos con esos anuncios negando la existencia de Dios, negando la misericordia de Dios, negando el favor de Dios y cuando el hombre niega el favor de Dios le está diciendo a Dios No, mi vida no depende de ti y Dios es el que sostiene el mundo. ¿Y sabes qué pasó con Nabucodonosor? Dice la Biblia que lo convirtió Dios en una bestia. Lo mandó al campo. Después que él decía, este reino es producto de mi grandeza y mi poder. Yo me imagino que se golpeó al pecho. La Biblia da alusión de que él gritó ese día. Se paró en una azotea, no sé dónde fue. Y gritó, este es mi reino lo construí yo con mi poder y mi grandeza y Dios lo convirtió en una bestia y lo dejó siete años en el campo pregúnteme qué pasó con él dígame qué pasó pastor vamos con ánimo dígame qué pasó ajá ahora bebía agua cuando Dios quería uh, ya no podía comer uva ya no podía comer carne ahora si Dios no mandaba lluvia le estaba mostrando a él que lo que él tenía no era producto de él. Ahora bebía cuando comía, cuando Dios quería, y comía cuando Dios quería. Y cuando Dios lo levantó de ahí, ¿sabes qué pasó? Dijo oh no hay Dios más grande que el que hizo los cielos y la tierra, de él es la grandeza y el poder honra y gloria al que todo lo puede, ahora un hombre que tuvo que ir al monte y a depender sin manos, sin fuerza, sin espada sin ejército, sin reino Dios lo hizo sentir de esa manera para mostrarle que él, todo hombre, el más poderoso que está en la tierra y el más débil de la tierra, de Depende del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y sabe por qué hoy estamos aquí. Dios te va a sacar en victoria de cualquier proceso en que estés. Si le crees a Él. Porque de Él depende todo ser viviente en la tierra.